Seguro que lo habrás escuchado: hay que vender sin vender. No paran de repetírnoslo. ¿Por qué esto no tiene ningún sentido? Te lo voy a contar en este vídeo, pero antes de empezar quiero presentarme, soy Cecilia de Birlí, creadora de la Academia Libre Emprendedor y en este vídeo vamos a hablar de por qué no tiene ningún sentido esto de vender sin vender, pero antes de comenzar a hablar de ello, quiero que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana en donde te hablo sobre marketing y ventas y en donde te enseño a vender de forma natural diferente y sobre todo con tu personalidad te enseño a vender con herset ahora sí dicho esto te voy a explicar por qué esto de vender sin vender no tiene ningún sentido como te decía, Anteriormente en este vídeo quiero explicarte por qué esto de vender sin vender, que seguro que has escuchado miles de veces y que no paran de repetirnos constantemente, no tiene ningún tipo de sentido, al menos no, para mí y por qué he dejado de aplicarlo en mi negocio. Porque no voy a mentirte. Yo también en su momento me lo creí, también traté de aplicarlo. De hecho, durante mucho tiempo consideré que había que vender sin vender, pero... Realmente esto pasaba por todas las creencias, todas las ideas que tenía acerca de la venta y también porque había una forma de vender que era muy agresiva, que no iba con mi negocio. Técnicas que realmente no me gustaban, técnicas que no cuadraban con mi forma de ser o con cómo yo quería vender dentro de mi negocio. Entonces vender sin vender parecía la solución mágica, parecía la mejor forma de Poder llegar a mi cliente sin estar presionándolo, sin estar eh, agobiándolo, sin estar encajándole prácticamente mis servicios o obligándolo a que trabaje conmigo. La realidad es que tenía una idea de la venta que no tenía nada que ver con... La forma que yo he desarrollado de vender, que es vender con jersey, siempre digo vender con jersey, es vender de forma natural, vender de forma diferente, vender con tu propia personalidad, poniendo la estrategia así sobre la mesa, pero también tu corazón, tus propios valores. A través de esta forma de vender he podido reconciliarme, vamos a decir, con la venta y dejar de ver la venta como ser una persona agresiva, estar presionando a los clientes, ponerlos contra la espada y la pared y obligarlos a que trabajen conmigo. Y también cuando fui dando los distintos pasos para crear mi propio método de ventas, Ventas con Herset, me di cuenta de que esta idea de vender sin vender no tenía ningún, pero ningún sentido. Que simplemente había comprado esta idea porque era como la solución, no a si no me gusta ser una persona agresiva, si no me gusta estar presionando a los clientes, si no me gusta estar persiguiéndolos y transformarme en un comercial desesperado desesperada que va corriendo detrás de los clientes ofreciéndoles lo que tiene, no me queda otra opción que esto de vender sin vender. Por lo general, nos dicen que la mejor forma de vender es crear Muchísimo contenido, contenido de valor en todas nuestras redes sociales, publicar y publicar y publicar contenido y lo que va a suceder a través de ese contenido es que vamos a ir demostrando que somos expertos en nuestro sector, en aquello que hagamos. Vamos a crear un contenido que va a ser de tanta calidad que los clientes automáticamente van a decir a ver, si Cecilia no deja de hablarme de ventas, me está publicando este contenido en donde todo el tiempo me está... Eh, explicando y demostrando que es una experta en este sector, el contenido que me está publicando es de tanto, tanto, pero tanto valor, casi que podría cobrar por este contenido, me lo está dando gratis. ¿Qué va a pasar el día que yo le pague a Cecilia una consultoría, el día que le pague un roleplay, el día que acceda a su programa de ventas? Bueno, que lo que me voy a encontrar va a ser uf, una locura, va a ser de un valor que realmente no puedo calcular y por lo tanto. Eh, como estoy tan agradecido a todo lo que he aprendido con Cecilia, voy a comprarle. Esta es la idea que nos venden detrás de esto, de vender sin vender. Ahora, siendo sinceros, siendo honestos, después de haberlo aplicado durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo... Tiempo de hecho que lamento haber tardado en darme en darme cuenta de que esto no funcionaba así, que no era real, que no estaba funcionando, eh, al menos no. En, en mi negocio sí estaba funcionando, pero muy lento, no me estaba dando los resultados que yo quería. Sí que es cierto que a través de crear contenido yo lograba demostrar que era experta, me llegaban clientes, me llegaban personas interesadas en... Eh, trabajar conmigo, pero también estaba trayendo a un público que solamente quería contenido gratuito, que no estaba dispuesto a pagar por mis servicios en ningún momento, o clientes que decían, ¿para qué voy a pagar? si sí, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo a, aquí, o clientes que decían sí, muy bien, genial, va eh, no clientes, sino potenciales, clientes, seguidores de, de redes sociales que decían, mm, sí, está genial esto que me estás, estás contando, pero yo con esto ya tengo, ya puedo pasar a la acción, ya puedo ir resolviendo mi problema, por lo tanto, no te voy a contratar, ¿no? No eres algo que eh, me decían cara a cara a cara, pero que se notaba que yo podía analizar a medida que iba pasando el tiempo. ¿Quiénes eran las personas que eh, sí que estaban dispuestas a trabajar? Bueno, aquellos clientes más cualificados que habían entendido realmente el valor de lo que, de lo que yo eh, aportaba, entendían que no tenían el tiempo para ejecutar por su misma parte y demás. O sea, no todas las personas y evidentemente no podemos considerar o creer que a través de la creación de un contenido vamos a venderle a todo el mundo. Pero sí que es cierto que esto de vender sin vender no tiene ningún sentido porque realmente lo único que hace es invitarnos a... Entender que la venta es mala, que vender está mal, que vender es feo, como yo siempre digo, vender caca, ¿no? Como le decimos a los, a los niños y esto no tiene realmente ningún sentido. Hay una forma distinta de vender, no tienes por qué vender con técnicas agresivas, no tienes por qué vender con técnicas invasivas, no tienes por qué aplicar el tipo de venta que se realizaba antes, una venta que ya no funciona, que ha quedado totalmente obsoleta. Puedes vender de forma diferente, puedes transformar la venta en algo natural, en una conversación en donde tú me cuentas cuál es tu problema y yo te cuento cuál es la solución que tengo para ti. ¿Te gusta? ¿Te cuadra? ¿Está dentro de lo que estabas buscando? Perfecto, colaboremos, trabajemos juntos no te gusta, no te encaja, no, no es lo que estabas buscando, no pasa nada, no hay ningún problema, quizás no es tu momento, quizás yo no soy la persona que te pueda ayudar. Ya está, no hay más, pero no hay nada de malo en vender, no hay nada de malo en ofrecer nuestros productos o nuestros servicios. Por lo tanto, esto de vender sin vender no tiene realmente ningún sentido, no tiene pies ni cabeza porque lo único que hace es invitarnos a entender que la venta es mala y que la venta Está mal. Además, nos hace perder muchísimo tiempo porque, como te decía antes, a través de esta técnica de vender sin vender, que se puede aplicar a, a distintas cuestiones, pero sobre todo a la creación de contenido en redes sociales, lo que hace es que estemos todo el tiempo creando un contenido en donde en ningún momento te voy a vender nada, en ningún momento te voy a decir que me compres porque eh, no quiero presionarte, porque no sé si... Eh, no estará eh, mal, porque vender mm, no, no, no termina de estar del todo bien visto. No, vender no tiene nada de malo y por lo tanto dentro de tus contenidos también puedes ofrecer contenido de venta, también puedes vender, también puedes invitar a tu audiencia a ponerse en contacto contigo que tú le puedas contar qué es lo que haces, por qué lo que haces es diferente y por qué deberían estar trabajando contigo. ¡Ya está! No hay nada de malo, no es tan complejo, no es tan complicado y esto de vender sin vender por eso para mí no tiene ningún tipo de sentido y te animo a que si todavía pensabas que era la forma de, de vender, te reconcilies o llames como quieras, a que te amigues, que empieces a ver la venta desde otro, desde otro lado porque no tiene nada de malo y porque esto de vender sin vender te Está haciendo perder mucho tiempo. Con esto, no te quiero decir que tengas que dejar de publicar contenido. No te quiero decir que en todos tus contenidos tengas que vender. No te quiero decir que tengas que transformarte en una teletienda. Nada por el estilo. Sino, a ver. Publicar contenido, crear contenido en redes sociales es importante, es fundamental. De hecho, tener un plan de comunicación es muy, pero muy importante. Ese plan de comunicación lo que va a hacer es atraer clientes a nuestro negocio, atraer a personas interesadas en trabajar con nosotros. Pero luego, te guste o no, viene la venta. Y no podemos pretender que sea siempre nuestro cliente el que esté tomando acción. Para eso tú tienes un negocio, para eso has emprendido, para eso has comenzado con tu empresa, para vender, para ofrecer lo que, tú, lo que tú haces y no tiene absolutamente nada de malo el hecho de hacerlo, el hecho de decirle a una persona, oye, yo creo que te puedo ayudar. Si te interesa, podemos tomarnos un café 20 minutos, podemos tener un Zoom de media hora y te cuento lo que, lo que hago. Ya está, ¿cuál es el problema? ¿En dónde estoy presionando? ¿En dónde estoy obligando al otro a trabajar conmigo? ¿En dónde estoy eh, obligando al otro a escucharme? No, pero le estoy dando la opción porque creo que realmente puedo ayudar a esa persona y ¿por qué? No voy a hacerlo, así que... Por ese motivo, esto de vender sin vender para mí no tiene ningún sentido. Si lo estás haciendo, cuéntamelo también en los comentarios que me interesará saber cuál es tu visión y por qué crees que tiene o que no tiene sentido esto de vender sin vender. Te leo en los comentarios de este vídeo. no olvides de suscribirte aquí a mi canal de YouTube, activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana y también si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia de contenido, déjamelo también en los comentarios que siempre los leo y respondo a todo el mundo porque uso sobre todo tus ideas, tus inquietudes para poder crear contenidos que te ayuden. Te espero la próxima semana en un nuevo video. Chao, chao.